Sí, buenas tardes, estamos aquí en la ruta por la accesibilidad en Aruca, hemos venido eh, esta tarde y bueno, está ahora tenemos la obra de teatro que queremos verla, sobre todo es importante este tipo de actos porque hace que la discapacidad eh, se visualice, que nos vean en, en todas las partes de la isla y normalizar la situación nuestra, ver los problemas que tenemos a diario y sobre todo pues eso, compartir eh, eh, ...experiencias y, y, que, y que la gente lo vea eh, desde todos los puntos de vista... ...tanto lúdico como las obras de teatro, eh, los actos pues en la calle... ...y también pues eso, la, las charlas, las conferencias como esta tarde la de NAMED... ...que me parece bastante interesante pues que, que puedan verlo en diferentes eh, localidades de, de Gran Canaria". Nosotros hemos venido también esta tarde para, para exponer cuál es nuestro proyecto... ...que es del Club Deportivo La Vida Sin en Positivo... ...es un club para todos y para todas... Eh, ...en nuestro club hay gente con discapacidad y sin discapacidad... ...es un club inclusivo en el que todos hacemos deporte... ...y bueno, tenemos como objetivo seguir creciendo poco a poco... Eh, ...este año somos cinco personas con discapacidad... Eh, ...estamos poco a poco haciéndonos con el material necesario para practicar triatlón... Eh, participar en carreras de atletismo, clubista. en travesías nado bueno. que ya llevamos varios años bueno, y bueno, un nuestro un objetivo un es un seguir un sumando un y que eh, otras personas un se un un sigan un eh, un sumando a nuestro un proyecto, un un proyecto un y, la y que la vida siga en positivo.